Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo, feliz semana para todos. Qué alegría podernos encontrar en este momento de oración iniciando nuestra semana. Esta sea la oportunidad para darle gracias a Dios por esta nueva semana que el Señor nos concede. También sea la oportunidad, mis queridos hermanos, para poner en las manos de Dios todos nuestros proyectos, nuestras intenciones, lo que tendremos para esta semana. Señor Todopoderoso, reciba esta acción de gracias. Reciba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 el jueves pasado celebrábamos la fiesta de la Virgen María, el nacimiento, la natividad de Nuestra Señora. Hoy, el santísimo nombre de la Virgen María. Vamos a poner en las manos de Dios nuestros proyectos, nuestras, nuestras intenciones y a escuchar la palabra. Y a, al escuchar esta palabra, la enseñanza del Señor llegue a nosotros. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, Entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar. Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, mereces que se lo concedas, porque tiene afecto en nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos, no estaba lejos de casa, cuando el centurión le envió a unos amigos a señor, no te molestes, no hizo yo quién para que entre bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado que hará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va al otro, ven, viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Al volver a casa, los enviados se encontraron al Cielo Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La gran lección de fe no la da, no uno de los religiosos de la época de Jesús. Nos la da un extranjero, un pagano. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Que esta afirmación de fe esté centurión, ¿no? nos edifique, nos motive, nos impulse para que nuestra fe crezca. Señor, quién soy yo para que vengas a mí? Quién soy yo para que te fijes en mí? Quién soy yo, Señor, para que me ames de esa forma como tú me amas? En tus manos, Señor, me pongo. Dame la gracia y la fuerza para hacer tu santa voluntad. Amén. Gloria al Padre